Hay algo que preocupa Aparte de las catástrofes que están pasando Porque ya no tiene otro nombre Son catástrofes Vemos un caso que está retumbando mucho por estos días Lo vimos con el caso del capitán Lo vimos con el caso de varios militares Que están detenidos en los sótanos de la IGIN. Donde encontramos una celda que llaman La casa de las muñecas Aparte que suena como burlesco Pero es una realidad Donde tienen a los, a los militares en una posición donde están de pie, el único movimiento que pueden hacer es sentarse, o sea, acurrucarse, porque ni siquiera se pueden sentar bien porque no tienen para dónde estirar los pies. Y cuentan que hasta tres días los llegan a tener día y noche ahí. Sometidos. O sea, vamos a las torturas que se, reza, se realizaban en los campos de concentración Recordemos los campos de concentración en Cracovia Que era bastante triste, bastante delicado Que a pesar de que ha pasado tantos años Da mucha tristeza ver eso Y vemos que el señor Maduro le vale huevo Porque él lo está colocando, él lo está haciendo eh, Está actuando de tal forma que Me importa un carajo el que se atraviese me lo llevo Con los militares con la oposición, con los civiles, o sea, todo aquel que vaya en contra de ellos, mejor dicho, que se atenga a las consecuencias. Vemos arbitrariedades como la de Varinas, donde gana Superlano, y entonces, cuando ellos se dan cuenta que están perdidos, pues sencillamente deciden hacer otra, otras elecciones, borrón y cuenta nueva, o sea, hacen lo que se les da la gana y que el pueblo chupe. O sea, vienen tantas cosas que uno se pone a pensar, venga, ¿qué más toca esperar? Debe haber alguna esperanza para el pueblo de Venezuela. Y aquí lo está diciendo el exministro ministro Rafael Ramírez, donde habla de una posibilidad de un referéndum y que podría ser una luz al final del túnel para acabar con esa maldición. De revolución bolivariana Que lo único que está sometiendo al pueblo es a pobreza Es increíble que en pleno siglo XXI Se estén utilizando centros de tortura Como en la antigua nazi Caso concreto del de la casa de las muñecas en Venezuela Como para que la corte penal internacional Lo tenga en cuenta porque en estos momentos que se están investigando crímenes de lesa humanidad, la Corte Penal Internacional debería ponerle cuidado a esto. Por su parte, el ministro chavista Rafael Ramírez pidió referendo revocatorio en Venezuela. Nicolás Maduro lleva ocho años destruyendo el país. Es verdad, no ocho años gobernando, ocho años destruyéndolo. Mi abuelo decía una frase muy cierta, piensa mal y acertarás. Y este, mejor dicho, está llevado. No existe posibilidad alguna de, de que el dictador Maduro solucione la crisis. Está sumiendo al pueblo en la pobreza y en la desesperanza. Es una denuncia grave, pero es una, des, es una denuncia real. El exministro ministro chavista, uno de los más críticos de Maduro, Rafael Ramírez, volvió a apuntar contra el dictador venezolano Nicolás Maduro. El expresidente de Petróleos de Venezuela PDVSA sostuvo que el dictador debe ser revocado por los venezolanos. ¡Ojo! Cuando yo digo que hay la posibilidad de una luz al final del túnel me refiero a esto. Porque como se han hecho todas las elecciones y las elecciones han sido eh, fraudes, han sido robadas, han sido socavadas, han sido de mentiras. Esto sería una cosa que sea el mismo pueblo el que elija. Yo quiero que usted le ponga mucha atención a esto porque esto sería algo donde Nicolás quedaría como los terneros mamando. Pero quiero que antes de adentrarnos en esto que está muy interesante, se suscriban a nuestro canal, leen like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Háganos saber sus comentarios. A ver ustedes qué opinan con, en pleno siglo XXI con la Casa de las Muñecas en Venezuela, donde están torturando psicológica y físicamente a los militares y a todos aquellos que no comulguen con esa falsa doctrina. No existe posibilidad alguna de enmienda de su gobierno. Se refiere el, el, el ex ministro a Maduro. No existe ninguna posibilidad de enmienda en un gobierno. Son ocho años destruyendo al país y a su economía, sumiendo al pueblo en la pobreza y la desesperanza. Y yo creo que sí, tantos que muchos ya se amañaron con esa desesperanza. El de Maduro ha sido el peor gobierno de Venezuela, sumiendo al país en una profunda crisis política, económica, social y espiritual. Porque yo creo que a los venezolanos hasta la fe se les acabó. Entre las cosas desastrosas que más resalta el gobierno de Maduro, ha desmantelado la institucionalidad del Estado, convirtiéndolo en un entramado de mafiosos y violentos al servicio de los intereses del grupo que lo sostienen en el poder. O sea, él paga. Caso eh, muy notorio es saber de que hay más de 20 mil efectivos que mandan en las instituciones castrenses en Venezuela que son cubanos. En la escolta del dictador Maduro todos son cubanos, él ya no confía ni siquiera en los venezolanos. Socavando la Constitución y las leyes, este gobierno en medio de la más absoluta incapacidad e indolencia ha destruido nuestra economía e industria petrolera, nuestra soberanía económica, indicó el exministro de petróleo en su artículo. Además el exministro recordó que las que más de 6 millones de venezolanos se vieron obligados a salir del país como consecuencia de la grave crisis humanitaria salieron a buscar un mejor futuro aunque sea para poderle dar algo a aquellos que se quedaron en el país esperando ese milagro y ese milagro es que se acabe ese cáncer y ese cáncer se llama maduro y su cúpula chavista se necesitarían miles de líneas para tratar de caracterizar el desastre de venezuela bajo el gobierno de maduro pero ese no es el propósito de estas, lo que sí quiero es insistir en la necesidad de promover un cambio radical en el país y ello pasa por la salida de Nicolás Maduro. El revocatorio, oiga yo quiero que se entienda muy bien lo que es un revocatorio, es una poderosa herramienta incluida en la constitución, o sea no es una cosa que se está inventando el exministro. está en la constitución y el pueblo puede apelar a ella justamente para liberar al país de tiranías y grupos de poder porque se entronizan en el gobierno en contra de la voluntad del pueblo. Ramírez puso en alerta que el régimen de Maduro intentará evitar por todos los medios posibles que el pueblo se pronuncie sobre los destinos del país, sobre su propio futuro, de manera directa por el voto libre y universal tal como lo establece la constitución, porque Maduro sabe que no es capaz de ganar una elección, mucho menos un revocatorio, porque que él salga sacando pecho que ganó las elecciones fue porque sencillamente se la robaron, sabemos que es una figura legal y que además es un revocatorio presidencial, Maduro tendría que enfrentarse Así, tal cual como llegó al mundo en pelotico, desnudo, él solito se enfrentará al electorado quien medirá su gestión, su aprobación o rechazo como presidente del país. Aquí no es que el opositor, o que el chavista o que el que le gusta la revolución y el que no le gusta la revolución, no. Que salga el pueblo a votar todos y digan, queremos que Maduro continúe o queremos que Maduro se vaya para sus tres M's. En un revocatorio no tiene posibilidad alguna de dividir el voto, ni crear candidatos artificiales, ni sacarse de la manga partidos u otros personajes alacranes de ningún tipo. No podrá polarizar el voto y mucho menos apelar a los sentimientos y subjetividad del pueblo pobre con el argumento de que se trata de un enfrentamiento entre la revolución y la oligarquía, cuento chimbo con el que tiene embaucados a más de uno, está tan seguro que se atrevió a decir que si se lanzara como presidente de Colombia o España, el pueblo lo elegiría, a él, por lo menos yo aquí en, en Colombia le digo una cosa, habla uno de Maduro y le produce un asco, un tipo de esos, causa risa, porque el único que se cree esa película es él, de algo sí estoy seguro, de llegar este referéndum, Maduro no alcanzaría, Oígase bien. óigase ...por allá un 15%, no creo que llegue al 15% de seguidores, no los hay... ...y cuando hablo del 15% son esos que se están llenando sus bolsillos a costilla de lo que el otro está robando... ...para los sectores del país que de manera derrotista se han resignado a coexistir con el madurismo... ...con Nicolás Maduro al frente del gobierno no hay un futuro claro para el país... ...su sola presencia causa rechazo y es un rechazo enorme, no tiene ni autoridad... No tiene prestigio ni credibilidad en ningún sector del país. Por eso Maduro no sería capaz de ganar, ni aún haciendo trampas, un referendo revocatorio. Ni aún haciendo trampas. Sus torpes astucias, sus estúpidas palabras rebuscadas de todos los venezolanos a quienes se les consulte si quieren que Maduro siga o no en el poder. ¿Ustedes qué piensan? Para mí eso es una luz al final del túnel que podría ser la única solución para que se acabara ese cáncer que se llama Maduro. Un referéndum y que sea el pueblo. Sería muy difícil que él se pudiera... Una cosa es que él se compre a mil, dos mil, quince mil, veinte mil personas y se las trame con plata. Pero otra cosa muy diferente es que él trate de echarse a 30 millones en el bolsillo que esos 30 millones... Yo diría que más de 20 meterían no solamente el dedo para votar, sino todo el brazo en contra de él. Sería una muy buena opción. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.